...esto que está a mis espaldas... ...es eh, lo que se denom denominamos como el Dolmen de Guadalperal... Eh, ...un dolmen de corredor de hace aproximadamente eh, 5.000 años... ...y que eh, ya fue intervenido arqueológicamente... ...en la primera mitad del siglo XX... ...por el gran arqueólogo Hugo Obermayer... ...desde 2019 aprovechando que la bajada de las aguas... ...del embalse de Valdecañas... ...permitió eh, intervenir sobre él mismo... ...desde el Ministerio de Cultura y Deporte... ...hemos llevado a cabo diferentes trabajos de documentación... ...investigación y conservación de todo el conjunto megalítico. La actuación de conservación planteada tiene la finalidad... ...de evitar la erosión eh, que pueda causar en el sustrato... ...la, la afluencia masiva de, de público... Y, y, ...y las corrientes del pantano... ...en líneas generales... Eh, ...lo que estamos realizando es una consolidación del sustrato... ...consistente en el relleno... Con, con áridos de la zona, eh, una malla que evite el arrastre del de, de sustrato de las, por parte de las corrientes y encima eh, una fina capa de gravilla.